Conviértete en él. Siéntete lleno, llena de fuerza. Eres libre. Ilimitada. Creativa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 Repásalo. Ahora, como los sujetos que cambiaron su cerebro tocando el piano mentalmente o los que cambiaron su cuerpo ejercitando los dedos, vuelve a hacerlo. Puedes crear tu nuevo yo de la nada.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 Ahora estás enviando nuevas señales a nuevos genes. Siéntete de nuevo, lleno, llena de fuerza. Vuelve a entrar en un nuevo estado del ser.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 Y cuando ya estés preparada, preparado para ello, vuelve al estado VEDA. Ahora ya puedes abrir los ojos.